¿Qué tal amigos del Día? Me encuentro desde la Loma de San Pedro. Bueno, aquí en Las Faldas de la Loma de San Pedro, en la parroquia Viva Alfaro, en el Cantón Quevedo. Y hoy vamos a visitar a uno de los emprendedores, pues que de seguro muchos de ustedes lo reconocerán. Pues él tiene un negocio acá en, en una de las esquinas y es muy tradicional. Aparte de eso, la gente viene a buscarlo bastante. Les estoy hablando precisamente del sardinazo de Hugo. ¿Qué es el sardinazo de Hugo? Es el encebollado hecho con... Sardina, así ah, como le escucha. Y aquí estamos justamente pues, con sus creadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Usted es el papá de, de Don Bono, Él es el que está manejando el negocio. Pero me cuenta él que usted fue el que le enseñó y le heredó toda esta tradición. Cuénteme, ¿cómo inició este negocio? Bueno, yo le inicié este negocio cuando yo tenía 15 años. ¿15 años de edad? Sí, 15 años. Aquí en Quevedo. ¿Dónde empezó? Aquí en Quevedo. ¿Aquí mismo en esta esquina? No, aquí en esta esquina no, en la... En la novena y... O sea, en pleno centro de Quevedo. Sí, novena y... Ahí donde era la casa del cacao. Ya. Bueno, ¿y ahí cómo nace? ¿Cómo nace este negocio? Bueno, este negocio fue una... Una idea mía, ¿no? Cuando yo vine aquí a Quevedo y, y vi que aquí había bastante yuca, había como trabajar. Y, y comencé a hacer negocio... En ese entonces se le llamaba Pique Pique. Pique, pique, muerte lenta. Vendía yo de a cuatro reales, seis reales. Y así con el tiempo ya fui poco a poco, lo que se dice, progresando. Oiga, pero ¿cómo nace la idea de hacer el encebollado de sardina? Porque tradicionalmente es de albacora o bonito es el otro pescado, ¿no? Sí, pero acuerdo. usted tuvo la idea de hacerlo de sardina. Bueno, en ese entonces eh, yo hacía de pescado. Se me acababa el pescado hacia de Sardina. Entonces un día hubo un paro general que no había cómo venía, cómo venía el pescado de Manaví para acá. Entonces decidí, hacia de sardina fue de un momento a otro. Nada más fue una idea de un momento a otro nada más. Ese rato era o era sacar el negocio, o sea, ahora quedarse en la casa o sacar el negocio. Entonces usted decidió hacerlo de sardina. Claro, yo tenía responsabilidad con mis hijos, tan pequeños y todo eso. Usted sabe que un padre de familia, un día que no trabaje, ¿cómo hace para el sustento diario de la casa? Entonces me la ideé, una idea. Y en ese tiempo también trabajaba con sardina que llamaba era La Plum Ro, algo así. Si sí, la Plum Ro. Ya esa sardina desapareció, la gaviota también desapareció. Y como le digo, fue una idea nomás de de un momento a otro trabajar con sardina sardinas. ¿Y la gente cómo lo recibió? Porque obviamente la sardina cambia el sabor, ¿no? ¿Cómo lo recibió la gente? Bueno, la gente ya usted ve, pues como le apetece la sardina, e incluso casi el pescado no. No, ya no, ¿cómo le puedo decir? No es, no es algo tradicional. Ahorita lo tradicional es la sardina. Ellos pedían ya. Así es, así es. En ese tiempo, como le digo, eh, hubo el separo y, y decidí trabajar con sardina porque no había cómo trabajar con pescado, no había, no había. Y desde entonces, pues, se quedó el negocio de don Hugo como el sardinazo de Hugo. El sardinazo, así es, así es, señorita. ¿Cuántos hijos tiene usted? Ocho. Oiga, ¿y sus hijos han heredado este negocio? Sí. Ellos trabajan conmigo, casualmente yo lo trabaja él, trabajan tres, cuatro días, todos mis hijos yo lo, yo les doy a ellos su día para que trabajen, yo solo no soy, cómo le puedo decir, y, eh, que abarco con todo, no, no, no, no. O sea, ¿usted les ha dado también ese paso a tus hijos para que ellos continúen con el negocio? Claro, así, es. así es. Todos tienen negocios de eh, cebolla de sardina Sí, mi hijo, mi hija que está en la escuela allá y Samuel que está allá. ¿Los tres tienen el negocio acá en la parroquia? Sí. Y tiene buena acogida, ¿no? La gente los busca bastante. Gracias a Dios, sí, y a mis amigos que me apoyan. Porque aquí hay personas, ya le digo, que yo comencé a vender este negocio picante de a cuatro reales, seis reales, un sucre, y así... Oiga, pero cuénteme quién es el que tiene el toque secreto, los muchachos o usted? No, el toque secreto no lo tiene nadie, solo Y eso lo tiene usted. Oiga, don Hugo, entonces usted no le cuenta ese secreto a nadie. A mí cuénteme el secretario, ¿por qué está? algún día, porque bueno, es una tradición, como le digo, familiar y algo que se fue adquiriendo poco a poco con, con la experiencia, ¿no? Con la experiencia y haciendo cada día mejor. Oiga, pero excelente su historia que a los 15 años de edad haya empezado con esto y de que ¿A usted le nació la idea de hacer este tipo de alimentos acá? O sea, con 15 años es un ejemplo, tanto para sus hijos como para los otros jóvenes. Así es, señorita. Cabe la casualidad también que yo llego aquí a Quevedo y ya tengo toda mi familia aquí. Yo no pensé encontrarme aquí con mi familia y, y se me hizo más fácil. Eh, todo, todo, todo se me hizo fácil. ¿Y de dónde es usted? Yo soy fulminense. Usted vino de allá. Ah, ya, muy bien. Y llegó acá y ya se radicó. ¿Ya viven acá ustedes? ¿Tienen casi todo? 50 años aquí. ¿Radicados acá en Quevedo? Yo soy fulminense. ¿Y Quevedo cómo los recibió? ¿Con los brazos abiertos? Ya le digo, aquí yo no pensé encontrarme con mi familia. que viven mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis primos. Y fue algo familiar, sobre todo dentro de la provincia de Los Ríos. Muy bien, bueno, y ahora los chicos están acá también continuando con el negocio. Es quevedeño, todos mis hijos son quevedeños. Que Tengo 28 nietos y 4 bisnietos. 28 nietos y 4 bisnietos. Sí, niña. Excelente. Bueno, don Hugo, pues un mensaje para la ciudadanía y para los jóvenes también que los están viendo, que no hay como quedarse con los brazos cruzados, sino emprender, colocarse un negocio, no decir no hay dónde trabajar, sino colocar su propia empresa o su propio negocio. Bueno, yo le puedo... Decía a mis amigos y jóvenes en general que nunca es tarde para empezar y siempre la perseverancia es buena. Eh, siempre buscando algo positivo, no, no lo negativo. Y, y como le digo yo, gracias a Dios a mis amigos, a quien que veo, todos son, me conocen a mí. El que no ha comido picante porque no es que vea. Así es, ahí está. El, el camarógrafo no ha comido el picante. Imagínese, ¿puede creer usted este no es quevedeño? Claro, que se sirva, aquí estamos a la orden. Oiga, Y él tiene mala memoria. ¿Sabía usted que la sardina es buena para la memoria? Obvio que usted lo sabía, ¿no? no señorita, la sardina tiene calcio, potasio, magnesio, cobre, zinc, y es inmune al coronavirus. Imagínese, entonces que el señor camarógrafo coma porque a veces me dejan agotadas las cosas. No puede Tiene ser. mala memoria. Yo se lo cuento a usted, a no le cuente nada la sardina, la sardina. Coma sardina. Sí. Así, así es niña que coma sardina. Ya, ok, gracias, don Hugo. Bueno, vamos a conversar también con el amigo. A ver, amigo, cuénteme un secreto. ¿Cuáles son los días más movidos? Porque la gente aquí viene después de las amanecidas, los bailes, las resacas. a ver Gracias a Dios todos los días. Todos los días. Todos los días, con la bendición de Dios aquí todos los días estamos. ¿no? Oye, pero ya a veces he venido a las 10 y ya no hay nada. Que aquí con CIMES a qué hora quién usted? Eh, cuarto, por la siete. cuarto para las 7. Cuarto para las 7. Cuarto para las 7. Estamos ya aquí con aquí. Entonces invita a los amigos a venir acá al negocio. ¿Cuál es este esquí? Este le conoce en la esquina Loma San Pedro. Estamos ubicados entre la, en la, entre la 28 y la Inca. Excelente, gracias pues a los amigos, gracias a todos ustedes por haber estado junto a nosotros, estamos desde el Sardinazo de Hugo, lugar tradicional de acá del Cantón Quevedo y ya han escuchado también las propiedades que tiene la Sardina ¿no? para que puedan venir también a este lugar y no se olvide seguirnos a través de www.aldia.com.es y escucharnos a través de la 104.3.